tenemos también a Juan Bustamante, que no tenía el gusto de conocerte. La verdad es que es un placer, un hombre que desde la cuna es recreativista y que se ha metido aquí en la tertulia y que las sus opiniones se respetan. Buenas buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y hablar de compañero, de Guillermo Aceituno, un placer tenerte, pero bueno, tú estás en tu casa. Pues, el... Muchas gracias Feli, <risa> y nada, sí, aquí en casa, trabajando, después de un domingo más tranquilo, ¿no? por fin. Bueno, sí, la verdad es que eh, a los que están detrás de la cámara les voy a decir que se esperen, que no se vayan, que aunque no esté el director, vamos a prepararle un menú, le tenemos un menú preparado con pan, postre, vino y postre. Y además, totalmente Lo que hemos dicho aquí muchas veces, el equipo le dura muy poquito la gasolina, o sea, el equipo empieza a jugar, intenta dar muestra de que es un equipo que va al ataque, que es sólido, pero tiene muchas carencias. Toda la temporada lo ha he demostrado, hemos visto cómo ha ganado partidos en los últimos minutos, ha empatado partidos en los últimos minutos, entonces el equipo tiene muchas carencias esta temporada, está muy débil, está muy flojo, y yo sinceramente yo no tengo tengo muy pocas ilusiones y esperanzas de que, de que subamos en el playoff, ¿por qué? Porque si hemos perdido con los últimos de la tabla, van a llegar rivales más fuertes, no espero yo o no creo que el recreativo gane, ojalá que me equivoque, ¿eh? ...pero si hemos perdido con los últimos de la tabla... ...en varios partidos ya... ...incluso aquí con el San Roque de Epe, ...empatamos en el último minuto... ...y fue una cosa ya... ...bueno, aquí con el San Roque y con varios equipos más... ...hemos empatado en el último minuto... Mm, ...si nos está pasando esto ya... ...en esta categoría y van a llegar equipos... ...que son, seguros, más fuertes defensivamente... ...y ofensivamente... Mm, ...la cosa pinta mal... ...y el partido de ayer... ...yo creo que recreativo pues una vez más... pasó lo mismo de siempre... ...empieza apretando... ...luego se viene abajo y porque el rival ayer, con todo mi respeto, no era nada del otro mundo, pero si llega a ser otro rival, nos remonta el partido y hasta podríamos haberlo perdido. Pero el equipo ayer pues, pasó lo de siempre, se relaja, el equipo se viene abajo, y mmm, sí, ganamos 3-0, como dice todo el mundo. Es que estamos segundos, es que lo importante es que estamos segundos, sí. pero es que la imagen que estamos dando en todos los partidos, como siempre digo, yo creo que el resumen es, el equipo vence, pero no convence. A ver, Guillermo, yo, que como, dice que lo tenemos muy difícil Como suele ser habitual y con un saludo a Nono que ya volverán otra tertulia, Los brotes verdes yo los volví otra haciéndolo. Yo creo que lo hizo para intentar amarrar el resultado lo antes posible Puede sí. que sea eso Porque sabía que se jugaba mucho en el tema de que teníamos que cuanto antes resolverlo para asegurarnos el playoff Y yo creo que pensó, vamos a sacar un equipo muy ofensivo para cuanto antes marcar y asegurarnos el playoff Porque como empieza a pasar el tiempo y, y no marquemos, la gente va a empezar a silbar, se va a venir el público contra mí, se va a poner el equipo nervioso y hasta podemos perder. Yo creo que ese fue es el motivo. Y no sé qué opinará Santorca Macho, eh, eh, compañero. Que, que, que coincido con eso, porque sobre todo por la urgencia de ser segundo y porque en casa, diferente pero, por favor, del fuera ser segundo. Si estamos en casa, hay que ir. Se habían dado ya los resultados idóneos. Y que no, es lo con el, eh, el Torremolino, que es un equipo ya descendido, que llega descendido, matemáticamente no, pero ya sí. Cuando salió del Colombino, y yo no me explico, que, que haya que jugar a ver lo que hace el contrario. Que si nos meten, lo, eh, si no está ahí Rubén, yo creo que hoy estamos hablando de otra cosa. Entonces a mí me preocupa de que vaya a seguir con la tónica, porque yo creo que tenemos jugadores para atacar el partido del primer minuto, no jugar a no perder. Pero, pero a estas alturas de. No lo va a hacer. De, a estas alturas de la Liga no lo va a hacer. Sería ilógico. O sea, si, si el equipo va al primer partido del playoff fuera. Y saca dos delanteros, dos carrileros largos y dos centrocampistas ofensivos sería ilógico. Es que es que yo creo que hay hasta pegarse un tiro en el pie, porque el equipo no está acostumbrado a jugar así. El equipo está acostumbrado al 0 a cero. Aquí vino Rubén Garbe y todo el discurso era portería cero, portería cero, portería cero. El otro día vino Gallego y portería cero, portería cero. ¿No? y todos te dicen lo mismo, luego no va a cambiar ahora, además no, no. sería lógico pero, pero que cambiara a ayer, a ayer. ¿Eh? Sí, pero lo de ayer era una cosa que puede ser lo que ellos dicen, es decir vamos a quitarnos esto, era un rival muy débil, un rival que en el momento que le hicieras un gol y fueras por el segundo, el partido se acababa que es lo que tenía que haber hecho con el Utrera que se sorprendió el entrenador de Utrera de que no lo hiciera con el Sevilla Atlético con muchos equipos que no han ido por el partido ayer se fue por el partido y se ganó ahora nos queda la duda de decir, bueno ¿Y si hubiera pasado esto antes? Pero es que es la forma de jugar de él. Y yo la última vez que estuve aquí lo dije. Digo, tenemos que mentalizarnos de que esta es su forma de jugar. Y no va a cambiar. No se va a, a mí, independientemente de que la forma de jugar nos dé resultado o no, sí me preocuparía profundamente y, y, y creo que sería peligroso de cara al futuro lo que comentabas antes de que el entrenador pueda estar mirando la reacción que puede haber en la grada, ¿no? Yo creo que la dinámica de resultados que hayamos llevado, evidentemente, pues, te puede crear unas sensaciones de cara a la fase de ascenso, pero que al fin y al cabo, ahí empezamos todos de cero y simplemente hay que remontarse a la última ocasión en la que hemos estado en, en esta situación, que fue en la temporada 2018-19 se José María Salmerón, aquel momento para un, un hito mucho más importante que era el del ascenso a la segunda división, y el recativo llegó a esa fase de ascenso, que era un cohete, vamos, era, yo creo que era el equipo más, más temido, de, en todos los demás grupos, por todos los demás rivales y bueno, pues fuimos a Fuenlabrada, nos hicieron tres goles eh, y después jugamos con el Mirandés y pues, también pues fue claramente superior a nosotros en los dos partidos yo creo que aquí puedo pudiera ocurrir lo mismo, que no me preocupa tanto la dinámica en cuanto a lo que pueda suceder luego pero sí me preocupa un poco la dinámica como club ¿no? que a estas alturas eh, de, de la historia del, del recreativo después de por donde hemos pasado en estos últimos años después de tocar el fondo máximo que hemos tocado nunca en toda nuestra historia eh, podamos estar con un entrenador que esté jugando pendiente de lo que la grada dice y que la grada en cierto modo le dé la razón a esos argumentos perdiendo un poco la, la, la, la motivación y, y perdiendo un poquito la tranquilidad que creo que debemos de tener eso sí me preocupa Eso creo que Pero Yo estoy seguro de que lo ha hecho por eso te explico por qué, porque ha habido algunos partidos no sé si habéis fijado que cuando han ganado en el último minuto, se han abrazado todo y, y han resoplado como diciendo, menos mal, porque si no es la que nos cae encima. Hay una sensación seguro de miedo, yo creo que en jugadores y en entrenador, yo lo diría así, de como perdamos, se nos va a echar todo el mundo encima y ver a la que se valía. Y están jugando siempre en el alambre de que siempre ganamos los últimos minutos o siempre empatamos en el último minuto, y yo estoy seguro de que, como eso, si llega a pasar ayer, de que perdemos, imagínate que resultó, el resultado hubiera sido contrario, perdemos 3-0. Se hubiera hecho la grada encima y hubiera sido otra película. Estamos ¿eh? en una fase de ascenso en la que, además, contamos con la ventaja de que la igualdad de resultados pues nos beneficia. ¿no? Por lo que creo que puede pasar cualquier cosa, incluso aunque el rival que nos toque lleve una trayectoria y esté dando la sensación de seguridad mucho mayor que nosotros, creo que el partido es muy abierto y que el negativo puede, quizás, imponer esa, esa teórica veteranía como club, incluso de algunos de sus futbolistas. Pero también puede pasar lo contrario, ¿no? y eso me preocupa mucho, porque si estamos jugando ya pensando simplemente en lo que la afición eh, piensa, en, lo que, en cómo va a reaccionar, eh, creo que también se estará pensando en las altas. El regre pierde los play, habiendo hecho una buena temporada, la gente dice, bueno, pero el equipo ha dado buena imagen durante toda la temporada, pero es que no estamos dando buena imagen durante no. toda la temporada, y si ahora encima... Perdemos el playoff, todo el mundo va a mirar la temporada. Sí, a te o sea, temporada. Seamos positivos. ¿Te que positivo. En 2019 esto acabó como rosario de ¿eh? En transición, sí. equipo, directiva y todo. Por y eso le si damos imagen: el equipo de Salmerón no era un fútbol romántico, Pero Ganaba, bonito. pero ganaba, ganaba, ganaba, ganaba. Este se sabía ganar. que se iba a ganar. El de, iba a ganar. De, de, con el este equipo, equipo no tiene nunca el equipo, la certeza que va a ganar. El equipo desde sí. diciembre iba como un sí entonces tú ibas a verlo fuera y a lo mejor te marcaba un gol. Pero ya llegó pincha ahí pero los tropicales. Pero estaban, llegaron al. al pero tú llegabas, nivel, tú estabas convencido de que cuando el equipo le marcaba un gol tardara más, tardara menos, dominara, se dejara dominar, empataba y ganaba. Mm. Desde diciembre en adelante. Sí sí. En Fuerza yo no podía verlo, lo estaba viendo por no la sé, tele. Pero sé. en el descanso llamé yo a mi hijo y le digo el partido es como toda la temporada, sí, yo, yo lo estuve vamos, allí en vamos a marcar en cualquier momento y se acaba la el eliminatoria Creo que esto viene un poco a lo que yo dije antes, de que había como pues por eso, eh, lo que, eso lo que comenté yo antes, efectivamente, lo de mal ambiente, lo de que hay como miedo cuando se pierde, ahí hay un ambiente enrarecido entre yo creo que directiva, jugador, entrenador, y todo esto se está salvando porque el equipo, como estamos viendo, está ganando pero cuando empiece la cosa a cambiar, va a explotar todo. Yo estoy pero seguro de que... que... De verdad me parece muy serio lo que estamos hablando, ¿no? que además estoy en muy buena parte de acuerdo contigo, porque resulta que viniendo de donde venimos estamos hablando de una situación límite que va a depender solo de los resultados de esta, de esta próxima fase de ascenso. ¿no? Yo creo que eso es para este club es, es una bomba de relojería que estamos metiendo dentro y la estamos construyendo entre todos. Yo cada vez estoy más convencido por este tipo de ambiente... ...de que la próxima campaña de salvación del recativo no va a estar muy lejos... ...porque estos ambientes acaban generando políticas que incluso con las que incluso el, eh, los dirigentes no suelen estar de acuerdo... ...pero si tiene una presión fuerte desde la grada, desde los medios de comunicación... ...desde lo que se está viviendo a, alrededor del equipo... ...acaban tomando decisiones un poquito más pensando en contentar a esa, a esa afición o a ese sector de... de... Yo de todas formas creo que la plantilla actual, como has estado, estado comentando... Si perdemos, los van a echar todos, dices tú que hay que mantener una base. Pero es que si vale. ascendemos... Yo creo que también lo van a hacer. Aunque si ascendemos, tres, si ascendemos tampoco hay que mantenerlo. Te explico por qué. Tres, Porque si una categoría mucho. mucho más dura, estos jugadores, y siento por decirlo así, creo que no tienen el nivel de esa categoría. Por lo tanto, necesitaremos gente más a mí me parece, preparada. A mí me parece O sea, que la plantilla sí o sí, sea, yo quinta, creo que la plantilla sí o sí sea está condenada. Que en ¿eh? quinta y en cuarta categoría hagamos cada año una plantilla nueva en la que además 22 futbolistas son profesionales que vienen de fuera. Sí, normalmente, en, en, normalmente quinta, todos en, los categoría, categoría, en tercera que vamos a dejar, igual, pero bien. si te das cuenta, todos los equipos que ascienden normalmente suele pasar lo mismo, igual que los que descienden, cambian de plantilla. Es así, es por norma. Si sí, lo hemos hecho esta temporada, imagínate la próxima si ascendemos y ojalá que así sea. Yo te digo que la plantilla actual no vale para, la, servir, próxima, para la categoría no, superior. Claro, el portero, no va, seguro, ¿no? No una planificación, y caballero, el yo no sé, vale vale porque de un año a otro, Manu Galán. Anualmente, sí, vale. para ver dos o tres jugadores. No, hombre, puede haber no. el 80% sí, del equipo no vale para... Pero, pero, Así, pero para todo, para todo hacer... el que ha venido en el mercado de invierno, la mayoría tienen una ayuda en caso de ascenso. Yo Por creo ejemplo, que, que. Pero eso no, pues, esto aquí no pasa nada. 11 ¿no? tipos de, de jugadores importantes sí de esta temporada habrá eso. Dos, a los tres, tres? Pero para completar Ya vale probablemente pueda ver a, a, a Nacho sea, y y y de primera de sí. y fue. Pero si no ascendemos, va a ver... Si no ascendemos, va a pasar. Hay que Si no ascendemos, van a pasar muchas cosas. no ha pasado nada. a la quinta división, no ha pasado nada. No creo No, pero la gente tiene en mente el que. Lo que estamos hablando, sí. de que pensamos que obligatoriamente tenemos que subir como sea y que si no subimos va a ser un fracaso a temporada. Eso lo piensa Haciendo mucha gente. un buen trabajo, si no se suben dos temporadas, que sería lo lógico, a Primera Federación, porque yo creo que ya hablar de la Liga de Funcional a estas alturas es, es una quimera, sí. pero subir a Primera Federación, si no se suben dos años, se suben tres, o a lo máximo en cuatro. Yo creo que cuatro es probable que no sea, que que, que, que sería una excepción. Pero haciendo un buen trabajo eh, con tranquilidad, yo creo que por peso específico se sube. Pero, Pero ahora que mismo aquí no aquí hay un trabajo proyecto, tranquilo en el que el no ascender se convierta solo en un pequeño fallo, en un pequeño momento puntual. Ahora mismo me parece que se hizo una planificación para la temporada en, en tercera federación, que no tiene nada que ver con la que se ha hecho para la segunda federación y en la que tengo mis dudas que en ambos casos se ha acertado. Porque en la quinta categoría, viendo cómo hemos eh, planificado deportivamente la cuarta, creo que, que tuvo mucho que ver esa gran gran superioridad que, le, que, le, que teníamos como club y como, como plantilla al resto. Mm. Yo creo creo que cuando él ha dicho lo de que si en el minuto 30 del segundo tiempo va a el ser punto, a cero... Sigue siendo el primero, ¿eh? ¿Eh? Minuto claro, 30 claro, del claro, primer claro. tiempo. Yo creo que no, yo creo que, el, que, que la cosa se tornaría, en base a la experiencia de todo este tiempo, si el equipo se pone perdiendo en cualquier momento. Ahí sí que tenemos. Pero Guille, ¿ves? date cuenta cómo el ambiente está enrarecido, porque si estamos más pendientes de cómo ha celebrado el entrenado el gol, ya, sí. te, ya te dice que el ambiente no está nada bien, pero ni abajo, ni arriba, ni en los vestuarios. Sí, y muchas veces, por pues, los minutos finales de esos 8 o 10 puntos que hemos conseguido remontando Exactamente. al Vélez. el empate en todo eso, eso demuestra y eso, que el ambiente no está bien. Y ahora mismo, incluso, yo creo que a la misma afición, que por eso también sirva, tú le preguntas ahora mismo a cualquier socio aficionado recreativo. Si piensa que vamos a ascender, y yo creo que el 80% te va a decir que no. Bueno, nosotros estamos en la calle, pulsamos y sabemos. Te va a decir fina. que no, ¿por qué? Porque ha visto la trayectoria del equipo durante la temporada... Pero... El amigo Guillermo o sea, pero, pero no es algo cambiante, es que en función de lo que yo vea el domingo opino una cosa a otra. Cuando estuvimos eh. aquí después del empate ante el Jerez Deportivo, o no me acuerdo que otro empate de estos que vimos en casa, pues estaba totalmente de acuerdo de que el equipo no transmitía contra nada. Entre el San Roque pero, creo que fue. Entre la San Roque creo que fue, que fue totalmente superior los leperos a nosotros. Vale, Ahí puedo puedo cambiar de opinión en función de lo que va el domingo, no me mantengo toda la temporada. Lo que yo sí vivo a cambio, de... te hacer es hacer una pregunta, porque tú llevas mucho tiempo. Que esta temporada nos pueda servir de algo para la temporada que viene. ¿sabes, ¿te porque, ¿Sabes por qué ha pasado esto? Perdona me te haya sí. agotado. ¿Sabes por qué ha pasado? Porque mm, hemos visto durante toda la temporada que el equipo no nos ha demostrado ninguna seguridad. ...entonces ahora cuando llega un playoff... ...¿con qué seguridad vamos de que vayamos a ganar ...ninguna... Y tú, ...pero la autocrítica yo creo que es necesaria... ...pero es que tú haces esa autocrítica... ...y dices que eres antirecreativista ...y luego escuchas al entrenador en rueda de prensa... ...y todo está muy bonito y está muy bien... ...y tú dices... ...los que nos vean fuera... ...es que los que la gente que nos vienen fuera... ...y que vienen a Huelva a jugar el partido... ...conocen perfectamente el sistema de juego del recreativo... ...y, y nosotros... Te, ...tenemos que pensar en cómo va a jugar un equipo... Y pensar que. En equipos menores, que... tú no puedes pensar en eso, tú tienes que salir a ganar el partido. Y eso nos ha hecho, pero creo que no se va a hacer tampoco. Pensar ¿eh? que Guernica, Villanovense, Compostela y esos equipos van a ser inferiores a nosotros simplemente por el nombre también me parece un error, ¿no? Sí. No nos quita el papel de favorito. Pero yo comentaba antes que en la quinta categoría del fútbol español hemos visto equipos muy, muy trabajados. ¿Cómo pueden venir estos equipos que son.? Eh, líderes de una categoría que está a un paso de una categoría prácticamente de élite, como es la Primera Federación. Yo coincidiendo en el que el juego del reggae no te da ninguna seguridad. Como se no en Cartagena ver, fue el mejor, los mejores minutos. Ahí, de se la nos apareció, eh. ahí se nos apareció la Virgen. nosotros vamos. Y, y yo confío en que se nos siga apareciendo en los dos partidos, en, la, en las dos eliminatorias. Pero yo te digo una cosa, como nosotros salgamos con la mentalidad de vamos a aguantar y vamos a intentar pues un error, que nos marquen, pero... lo no marquen... Es lo normal es que se entienda, no subimos, te lo el que, digo. Sale a, el que sale a no perder, termina perdiendo. Exactamente. La teoría de mi hermano es que dice que es una ventaja el 0-0 y jugar en campo, y que está lo tiene claro que va a ascender. Pero Juan Carlos Ara no sé lo que piensa a todo esto. Yo pienso que entre todos la mataron y ella solita se murió. Porque que estemos... Bueno, partiendo de que cualquier persona que esté... Eh, siguiendo la, el desenlace de la categoría desde fuera de Huelva, daría el Recreativo por favorito, claro, tanto por peso específico ganado a lo largo de la historia, como por plantilla. Pero a pesar de eso... Los nosotros quintos son los como, que suben porque vienen en una dinámica bueno, no, positiva y este Recre, yo no sé lo también, que, a que... También este que éramos favoritos, también éramos favorito para estar primero y mira dónde estamos. Entonces, por eso yo no veo al Recreativo favorito para Playo. Vamos, lo llevo diciendo toda la temporada con Nono, un saludo a Nono, que nos estará viendo. Eh, y nosotros nos han puesto de los negativos de toda la temporada, pero al final estamos llevando razón, yo no lo veo favorito porque el recreativo, si lo habéis visto no tiene una seguridad en el juego o sea, no es un equipo, a ver yo sé que me vais a decir, es que el Real Madrid es Real Madrid, pero por poner un ejemplo tú ves jugar Real Madrid que remonta partido y tiene una mentalidad ganadora y yo al recreo no veo una mentalidad de remontar y una mentalidad de fuerza ni un equipo que nos marque 1-0 y digamos no pasa nada, vamos a remontar la segunda parte al revés, yo veo a la gente asustada Cogiendo esas ¡ay, ay ay, ay! ¡Ay, que nos marcan! ¡Uy, uy! Pero todo el mundo, entonces el recreativo no lo veo yo favorito para nada. ¿Que subimos? Perfecto. Pero lo que he dicho antes, tú le preguntas y el 80% de la adicción te dirá, yo no creo que subamos. Lo que lo sí que tengo claro es que tu corazón y el de todo que está aquí es que quiere que oh. suba. La cabeza probablemente nos diga otra cosa. Después de toda esta reestructuración de plantillas, ¿se ve al equipo muy diferente? No. Yo creo no que hubiera quedado segundo. No ha no, mejor, no mejorado bueno, sabremos Chinchilla. la influencia Chinchilla, que va a tener en el resultado Chinchilla final. yo ¿no? creo que ha sido pero. el único que quizá haya dado ese salto de calidad que ahora hacía falta al equipo. Y, y creo que aunque no lo ha demostrado, porque también en gran parte se le ha puesto mucho en banda, Nacho Era sí que subió era lo que es una, sí, es, es, una una hipótesis, hipótesis. es una hipótesis. Sí, pero no puede quitar a Pablo Caballero de referencia. A mí me no gustaría verlo este donde cambio. jugó Dopy Erdogan. Eh, y a mí, esa es la la no sacó a dos delanteros y pega una choera a una van. A mí personalmente me parece titular indiscutible. Lo que pasa es que no. De segundo tenido... punta.